Morena habló con un enemigo de Jorge Rial y prepara el peor golpe, dentro de poco voy a sacar. Morena volvió a traicionar a su padre y habló con el hermano de Natasha Hawaii, Ulises, en el programa que él conduce por la radio. Durante la charla, indicó que está por preparar un nuevo golpe en contra de Jorge Rial con quien está enfrentada desde hace ya algún tiempo. Promete exponer muchos trapitos sucios. En diálogo con el El Sou del espectáculo, Morena habló de la guerra que mantiene con su padre y anticipó que está preparando un nuevo golpe en contra de real quien, de seguro, Además de quitarle el sueño no le gustará nada, ya que lo ensuciará. Ahora hay abogados de por medio, pero quiero decir que me ambienten totalmente sano, y la familia de mi novio es la que me está cuidando y apoyando en este momento, en que tendría que estar mi papá. Hoy él me dejó un mensaje en el que me decía que sigamos conversaciones a través de abogados y que yo ya no le pida plata ni nada. Pero yo tengo entendido que hasta los 21 años me tiene que mantener, explicó. Me pareció muy falso, no le creo nada, no es ninguna víctima. Yo estoy siendo extorsionada, Noel. Por eso tuve que poner el perdón a Romina. Él me obligó. Hoy me trató como si yo fuera una loca psiquiátrica. Dentro de poco voy a sacar mi autobiografía y me van a entender. Yo pasé mucho. Pero en Facundo encontré amor y él no lo entiende, lamentó.